Hola qué tal amigos de Fit Rock. Hoy nos encontramos en Olímpica con el creador y dueño Jorge Francia. Queremos hacer una entrevista porque de verdad que en esta pandemia nos dimos cuenta que creaste, transformaste, evolucionaste todo tu negocio. Obviamente porque te orilló la pandemia, pero queremos saber por qué, por qué la del Valle, por qué Olímpica, por qué este tipo de entrenamiento. Pues bueno, nosotros ya tenemos más de 7 años aquí en la ciudad, la verdad es que nos gustó mucho, fue casualidad el encontrarnos este espacio, íbamos cruzando justamente aquí en la calle, vimos que estaba por renta, nos animamos, es un buen punto. Yo digo que es el corazón de la Ciudad de México y pues bueno, emprendimos el negocio hace un poquitito más de siete años. Eh, Olímpica viene porque el plan estaba, nos queríamos eh, posicionar primero en Villa Olímpica, no pudimos, pero el nombre nos gustó muchísimo y dijimos, bueno, pues el nombre se queda, instalaciones nuevas, pero pues bueno, entonces vamos a comenzar en la del Valle junto al World Trade Center y pues bueno, decidimos arrancar y pues bueno, con todo este tema de la pandemia, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar y empezar a innovar y crear muchas cosas nuevas que al final del día... Eh, pues nos han ayudado a mantenernos y a sobresalir dentro del mercado que ahorita todo lo que está pasando. Algo que mencionas es increíble, siete años de trayectoria y algo que yo noté y que por eso fue que nosotros buscamos entrevistar fue el emprendimiento que agarraste hiciste de, de, de cambiar y de evolucionar todo tu techo. Ahora, todo el mundo piensa que el CrossFit es fitness. Yo hace rato platicando contigo me gustaría más que tú des la definición de lo que tú estás haciendo o de lo que realmente es el entrenamiento que hacen en Olímpica. Sí, o sea, CrossFit pues son, es un entrenamiento funcional, es decir, que se involucran muchas articulaciones desde correr, brincar, cargar, subir, eh, saltar. Siempre tratamos de hacer digamos, lo más rápido posible y es por ahí lo, lo que nos critica, ¿no? de que sacrificamos mucha técnica, pero pues al final del día eh, pues se, se hacen cuerpos más atléticos que ¿okay? ahí no vamos tanto de la parte a lo mejor estética, ¿no? Pero también hay una parte muy padre que es el tema de la salud, ¿no? Donde todos los ejercicios se pueden, digamos, escalonar hacia abajo, hacer o sea, más sencillos para que hasta mi mamá o una persona de edad ma mayor pueda seguir trabajando y pues, obviamente nos gusta traer muchísimo eh, el contexto de todo lo que es salud, bienestar, eh, mejorar la calidad de vida, creemos que es muy importante. Entonces, hay gente que empieza a probar el entrenamiento y dice, es que nunca, nunca me iba, hubiera imaginado que esto es CrossFit. Yo, claro, pues es algo muy divertido, dinámico, subes, bajas, corres, levantas, cargas y la verdad es que te la pasas muy bien. Entonces... Increíble. Y además los beneficios que se tienen dentro de esta disciplina de CrossFit son increíbles. Yo he tenido la la fortuna de ya tomar alguna clase aquí. Y de verdad que las instalaciones están increíbles. Así que vamos adentro a conocer lo que ellos hicieron para contrarrestar este tema de la pandemia y hacer que ustedes sigan entrenando y que vean también las fabulosas instalaciones que tienen adentro de Olímpica. ¡Vamos! Amigos, ya estamos adentro de Olímpica y aquí es la parte donde se hace la magia. Aquí es la parte donde Jorge Francia, con todo su equipo, entrenan y hacen. Pero la parte en la que nos llamó mucho la atención es... ¿Cómo evolucionaste y qué tuviste que hacer? Así que platícanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues parte de, eh, digo, la situación que nos llevó a, primero, primero tuvimos que nos movimos al parque, ¿no? En cuanto eh, cayó nuevamente el segundo semáforo rojo, obviamente nos fuimos a entrenar todos al parque la verdad es que eh, hicimos, creamos una nueva comunidad, se abrió un nuevo mercado, hoy en día lo seguimos eh, manteniendo, incluso adaptamos una bici eh, con un carrito para jalar mancuernas, al ratito se los enseñamos, quedó súper chingón. Y eh, dentro del gimnasio, pues bueno, se me ocurrió la idea de abrir el techo. Le hicimos dos ventanas gigantes en la parte de arriba que se abren y se cierran y pues bueno, para estar, eh, que haya mayor ventilación y pues estar también al aire libre dentro del gimnasio entonces pues bueno, fueron algunas de las cosas que hicimos la verdad nos ha funcionado, la comunidad respondió muy bien eh, ya regresaron a entrenar y pues obviamente hay mucha gente nueva en el, en, el, en el parque lo cual pues también nos ayuda muchísimo entonces de eso se trató, ¿no? siempre estarse pensando, ver cómo vamos a mejorar, cómo vamos a evolucionar La parte del carrito está increíble vamos a estar haciendo ahí algunas tomas se va a estar compartiendo porque eso fue algo que ellos tuvieron que adaptar, innovar, ¿no? De alguna manera para que la gente siguiera trabajando, para que la gente siguiera en movimiento. Algo que hemos visto últimamente que todos los gimnasios en todo México están pidiéndole al gobierno que la parte ya no sea nada más como un tema de gimnasio, venir a hacer ejercicio, sino que se meta como una parte de que ya sea salud. ¿Tú qué opinas acerca de esta parte, Jorge? Totalmente de acuerdo, en el cual nosotros tenemos que ser considerados como un punto de encuentro, pero de totalmente que va relacionado con el tema de la salud. Es un lugar donde la gente viene a, obviamente, a desarrollar nuevas capacidades, habilidades, pero sobre todo en el tema fisiológico, pues ahorita creo que es muy importante el mantener una buena condición física, el seguirnos moviendo, en que todas las personas estén activas en casa, en el parque, en los gimnasios, donde sea pero es, eh, desde mi punto de vista veo muy mal que nos cierren a los gimnasios cuando es el único punto donde en realidad la gente puede venir a activarse entonces eh, pues vamos a empujar esta pues petición no que no seamos eh, considerados aquellos que nos cierran primero sino al contrario mantenernos abiertos cumpliendo con todas las normas de, de sanidad posibles eso sí, eh, un llamado a todos los, a los dueños de los gimnasios que no porque ya estemos eh, abiertos bajemos la guardia todo, todo lo contrario, yo aquí en mi gimnasio tengo eh, nuestros controles muy muy estrictos y eso al final pues le da seguridad a la gente que quiera seguir viniendo eh, y se sienta pues segura al estar aquí. No, y algo importante es, algo que mencionó Jorge, es que bueno, todos los gimnasios, es, es un llamado a todos los dueños, a todos los empresarios, a toda la gente que está emprendiendo en este mundo, que realmente veamos que estos lugares son los puntos donde la gente viene y obtiene salud, donde la gente viene y evoluciona su salud, y eran los lugares que estaban cerrados, y eran los lugares que no buscamos, pero las alternativas tuvieron que surgir de ellos, no del gobierno, en evolucionar a los parques, en evolucionar a otros lados, y mucha gente estaba hasta criticando eso, ¿no? Hoy en día, Olímpica se suma a esta parte en la que buscamos la petición de que estos lugares se vuelvan como salud. Así que, nos gustaría que nos platiques un poquito de lo que se hace aquí adentro y más o menos cómo manejas un, inter, un básico, un intermedio, un avanzado. Sí, mira, los entrenamientos, digamos que son multinivel, es decir, puede llegar alguien totalmente nuevo o alguien que ya tiene entrenando más de 5 años conmigo y los ejercicios siempre se adaptan, como te lo mencionaba hace rato, eh, siempre hay un coach que está al mando del entrenamiento y pues bueno, él te ayuda a calentar de manera general eh, y dinámica la, articularmente para evitar lesiones y de ahí te empieza a explicar la parte de la técnica los movimientos y todo lo va adaptando dependiendo el nivel que tú seas ¿no? es decir, si eres alguien que nunca ha hecho crossfit a lo mejor no te deja agarrar la barra que trabajes con mancuernas o pesas rusas pero todo lo va adaptando para que no te quedes parado y pues bueno al final obviamente se hace la parte del workout que es la parte intensa donde cada quien va a su ritmo y su nivel de, de trabajo y al final pues siempre cerramos con un, un estiramiento, ¿no? entonces más o menos cómo funciona tenemos diferentes modalidades de entrenamiento, pues, algo que le llamamos strength and conditioning que es muy crossfit tenemos otro, algo que nosotros eh, desarrollamos que le llamamos endurance, que son workouts muy largos pero con muy pe eh, ligero peso, trabajas mucho con tu peso corporal y pues bueno ahí también tenemos eh, especialidades desde gimnasia y parado de manos, ¿no? que ya viene un coach en específico, especialista a que pulas esas eh, habilidades las cuales a lo mejor batallas un poco, ¿no? pero lo mismo, todo está adaptado para todos los niveles población. Algo que a mí me llama mucho la atención de este espacio, de, de tu lugar, es que también sé que tienen un equipo representativo, también sé que están en competencias, también sé que están en un, en un movimiento grande, en cuestiones de que no nada más a nivel nacional, a veces creo que internacional, ¿cómo están en esa parte? Platícanos, porque yo creo que mucha gente que no conoce el espacio, me gustaría que sepan qué es lo que tú estás haciendo, en dónde se están presentando, de qué manera están ustedes este, representando a México también. Pues mira, gran parte de nuestra población, entre el, set, el 70 o el 80% de gente viene por salud, por sentirse bien, por verse bien pero tenemos otro 20% a la cual es muy competitiva tenemos un, un instinto en el cual nos gusta siempre ir a competir y a ganar lo cual pues yo lo veo muy sano yo lo, yo lo promuevo bastante entre mis atletas me gusta convivir mucho con la gente que compite también y pues bueno ellos obviamente eh, pues entrenan un poquito más de tiempo no más dedicados más estrictos en cuanto a la alimentación y demás y pues bueno sí pues, normalmente vamos a competir a, a eventos a nivel nacional hemos competido en eventos internacionales de hecho quedamos como el mejor equipo mexicano en el 2018, que fue la última competencia internacional en la que participamos y pues bueno, siempre, siempre procuro como ese, esa onda de, de competir en eventos, tenemos un equipo de triatlón eh, representativo del, del, del CrossFit, tenemos, eh, también somos patrocinadores de un equipo de ciclismo entonces pues nos gusta meternos en, en, en las áreas del deporte que yo conozco Ok, oye por último, me gustaría que le hagas un, un último como, como llamado no, a todos los empresarios, a todos los emprendedores que hoy en día están sufriendo un poco esta parte de, de, de la pandemia del gimnasio, yo sé que tú evolucionaste, tú hiciste, pero ¿qué consejo les darías para que continúen y para que sigan haciendo que sus negocios sigan abiertos y sigan en este, en este mundo del ejercicio, de, del crossfit, del fitness, de los gimnasios, del movimiento de salud? Pues mira, eh, yo creo que es un tema ahorita de supervivencia, es así como yo lo veo. Eh, mi primera necesidad pues, es proveer a mi familia y en base a eso pues, es como yo empiezo a planear, empiezo a crear. Eh, trato jamás de quedarme eh, estático, ¿no? siempre pienso cómo, cómo poder mejorar, cómo no no detenerme ante la situación. Eh, alguna pregunta que yo me hice a inicio de pandemia fue, ¿qué, qué, ¿qué hubiera hecho si yo me hubiera enterado que esto iba a suceder el primero de enero? Entonces me puse a hacer una lluvia de ideas, lo cual me sirvió a mí muchísimo. Hubo cosas muy buenas que se me ocurrieron, hubo otras que totalmente las descarté, pero al final el día empecé a trabajar. No me esperé de, bueno, dentro de un mes, no, es ahorita. Ahorita, si se te ocurre algo, implementalo ahorita, platícalo, ve que te puede funcionar, que no te puede funcionar. Es, es bueno escuchar a otras personas, pero la idea es no, no detenerte, siempre tienes que mantenerte moviendo para ver, obviamente, pues mantener y sobrevivir esta pandemia. ¿no? Al final es algo que todavía no acaba, la crisis yo creo que también... Se viene fuerte, entonces tenemos que pensar en muchas posibles situaciones, ¿no? De si me tengo que mover, cambiar de local, eh, reubicar, si tengo que abrir... Nosotros abrimos, incluso en pandemia, abrimos una nueva sucursal en el Estado de México. Entonces, seguimos creciendo, ¿no? Al final del día, un espacio al aire libre, donde, en medio de la montaña que está increíble. Entonces, de eso se trata, ¿no? Este, pues, buscar sobrevivir y seguir creciendo a la larga. Señores, no, el tema de la pandemia no se... Ahora sí que muchos lo tomaron como crisis, como punto de, de, de no crecimiento y hay personas que en plena crisis, en pleno... Eh, pandemia, buscaron crecer, expandirse. Simplemente es cuestión, siempre lo hemos dicho De mentalidad, de buscar crecer Ahora, algo importante que yo estoy viendo Es que tú tienes ciertas alianzas Incluso con otras, a lo mejor marcas Otros negocios, otra gente aquí dentro de tu mismo espacio Me gustaría que me platiques de eso Porque tú como empresario pues Lo estás viendo, cómo crear esas alianzas Y cómo también poder crecer y hacer un ganar-ganar Sí, nosotros ya tenemos trabajando eh, tanto como el box, es decir el, el CrossFit, como dos años con Under Armour, somos el único eh, gimnasio de CrossFit patrocinado por esta marca y bueno a mí me agarraron como Head Coach a nivel Latinoamérica y bueno eso es algo que tenemos ya trabajando, te digo, dos años y también eh, hicimos una alianza con Protein Co, que es una marca de solamente pues cafetería, y bebidas de proteína, a base de proteína, todos sus alimentos están hechos igual a base de proteína. Entonces, pues bueno, siempre trato de buscar como a ver con quién podemos hacer equipo, cómo podemos mejorar el servicio, ofrecerte algo, un plus, ¿no? De, de cómo tú te sientas más contento al venir a Olímpica. Señores, Jorge Francia, creador de Olímpica, un gusto, un placer conocer tu espacio, conocer tu lugar, saber todo lo que están haciendo, no se lo pierdan, aquí va a estar apareciendo la dirección y obviamente están acá en la Colonia del Valle, danos tus redes sociales, dinos cómo puede llegar la gente acá y cómo puede venir y tomar clase con ustedes. Bueno, nosotros estamos en San Francisco 520, a dos cuadras del World Trade Center, eh, nos pueden mandar un mensaje para agendar su sesión de prueba por Instagram o Facebook, es arroba olímpica-mx, o por Facebook nos encuentran como olímpica ciudad de México, me parece. Así es señores, entonces nos estamos viendo, Pit Rock siempre presente en los mejores lugares, las mejores marcas y estamos creciendo y seguimos señores en la tendencia del crecimiento de la salud en México. Así que gracias Jorge Francia por, por estar con nosotros hermano, un placer.